Muy buenas a todos gente de Youtube Aquí vuestro Youtuber favorito Bandolero7.0 Bienvenidos a Bleach Brave Souls Como le pego al inglés Así que bienvenidos Ya tengo aquí al Renji al Kaname y a Toshiro Los tengo Ahí los 3 al 200, vale, lo he subido Tengo ya otros personajes por subir Así que vamos a ver ¿Qué tal tenemos que ganar orden. Hay 65 millones de descargas del juego, ¿vale? Por lo menos he visto la noticia del game. Ok. Esto ya sabéis que hay que hacerlo todos los días. Se cierra. Bueno, tenemos por aquí un par de allá, ¿vale? Recogemos y cerramos. Bueno, vamos a ver. Esto ya hemos dicho que ya estaban ahí a tope. Vamos a ver los que me pongo, vamos a ver... Vale. Quería terminar un poco también lo de lo del modo historia. Aunque necesito hacer un montón de cosas para subir los nuevos y todo, pero bueno. Vamos a ver. Estamos por aquí, por el 53. Tenemos que ir al 54 ahora. Vamos a ver. Tres minutos. Ok. La carta del Capitán Aysen. Tenemos este grupo maravilloso que... Lo mismo los tengo que... No sé si... Resucitarán o algo el que tenía que resucitar También el Green Joe Estos son los nuevos también que tengo Un Green Joe, una Rukia Y una que lleva una pistolita Que no veas como la de la pistolita Poca broma Aquí esto Aquí esto Y aquí esto No sé cuál es mi equipo más fuerte Pero bueno Yo creo que este va bien Son en rojo Vale, desde la experiencia, no sé, como no me ponga el equipo 5, el equipo 4 que diga. Vamos a ver. Vamos a darle aquí 5000. Y a ver si son capaces de, de pasar esta pantalla. Espero que sí. Venga, vamos a ver. Aliados, metemos alguno de nuestro will. A ver si encontramos alguno. Y cristal, mismamente. Pues venga. Ahí vamos. Hacía ya días que no subíamos al canal. juego. Así que bueno. Vamos, esta no sé quién es. La momo esta. Rangiku, yo. Una Rangiku. Bueno, vamos. Directamente está en una celda ahí con dos Y este también. ¿qué cara. Tan Ichimaru. ¿Cómo le pega? Se da un bus. Le miro y su Oh my, a los ninja estos ocultos. <ríe> Mira, mira Cómo anda la la vuertecilla ahí Así que poca broma con esta Que tiene ahí la pistolilla esta Que no veas cómo quitar. No sé si será muy bueno, o no Pero Jeje Además se aleja un poco Lo que son los samuráis y tal Como va con la pistola Esta Así láser O o de agua o algo Pero bueno Vamos Perdóname Escúchame Venga Así con la manos Pues van subiendo un poquito de nivel esto Que también me interesa Venga A la siguiente Por ahora parece que va bien Venga el chico y sus compañeros son asaltados por una, un alto poder espiritual Muy bien Nada más. Estos van en verde Vamos a ver el colorcillo que le viene bien a esto Yo voy a seguir con ellos. Vamos a ver Vamos a poner otro aliado Ahí potente a ver si lo encontramos por aquí Ahora nos toca... Este Crit-TVT Que es de nuestro gremio ¡Ey! Me ha faltado darle yestamina y rollo, no sé Bueno, no pasa nada Yo creo que con un ataque iría bien, pero bueno Venga, traba los bandidos estos, esto, ¿Vale? rojo le hace daño a los verdes, así que no viene fenómeno esta no sé ni cómo se llama la verdad eh, estupendo señor soul reaper Y sí, mira, esto mira la habilidad toma, <risa> toma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 Bueno, vamos a ver Kimpachi. O uh, Kenpachi. Podríamos dar un poquito más de ataque. Ay. Vale, tenemos que subir un accesorio a 5 estrellas para sacarle el segundo efecto. O también lo tenemos pendiente ahí, pero bueno, ¿dónde vas tú? Eh, podemos probar una de la otra. Con la ruquia esta también, eh. No hay que empachir Sí, soy yo, mi chico. <ríe> Ojo. Y se ha visto, eh. Yo he sido mortal, ¿eh? el acompañante. No me la he quedado Bien, bien Ahí, ahí Bueno Sube un poquito, pero bueno Vamos descubriendo aquí el modo historia Que no viene muy bien Estos son verdes apareció ha ahí el chat no me mate El chai con su super puño Y su tatuaje ahí retro. No ya bastante Grinjow esto, ¿eh? Este de las chaquetillas, ah, puñetazos y patadas, nada más. Este no parece muy poderoso, pero bueno. Me este Este Yo llaman. veneno o algo Esta sí parece buena también Vale Mira, parece de la arena Parece de la de Aladdin. Es desierto Mira, un montón de joyas ahí Que caen Tengo otra y dos, eh vale. Tiene dos, eh, ojo Vamos ahí <risa> Mira, pues estupendo. Miraste, es un suí. Hasta aquí, tío. Bueno. Vamos, va. estas son naranjitas Que ya sea aparte de tu equipo, me ha parecido leer ahí, tío A ver, es que no sé, me ha parecido el eh o sea, no sé si tenemos alguno Sí Aquí aquí me ha parecido el hilo, mira No sé si lo tengo Debería de tener alguno Entonces, ¿ahora qué? ¿Tengo que poner alguno? Ah, vamos a ver ¿Quién quito? Mm. Aquí Tenemos que encontrar un chat A todo esto Vamos a ver si lo encuentro. Uf, tengo ya 97 de 110, eh. Tengo que estar los oscuros estos. Bueno, tengo aquí un, un chat de dos estrellas. Vale. Hay que ponerlo. Entonces le damos aquí otra vez editar. Vale. Y le da un poquito de ataque, yo qué sé Ataque Y defensa Y ya le damos de todo Venga Son naranjitas Como el ichigo Que tenemos nosotros Vamos a ver Aquí está, se suben con Orbe de espíritu Venga, vamos Va muy bien con la pistolita, eh Me gusta Cuidado Me va a ir a quemar, hombre Venga, a ver si un switch de nivel 10 Este tiene que ser fácil Más con el acompañante Sensui Kiro Kirokao. No, Kyuraku Madre mía, Yorraku Sensui Yorraku Capitán de, de la Squad 8. Ok, es un placer conocerte. Mira, aquí tenemos el chat. Vale, a ver que nos dé las tres estrellitas. Después lo cambiaremos. Así que vamos a ver. Otros capitanes. Venga, ojo Esto cambia la cosa, dice Este Yorraku es <ríe> Yo Te sugiero que te muevas ahora Le dice Vamos a ver He venido a salvar la vida de Rukia Kuchiki Ojo que este también quiere salvar a Rukia Ok Venga Chico salvó su vida y eso es todo lo que necesita saber Vamos Se supone que van a pelear estos dos, a ¿eh? ver Bueno, ha muerto rápido así que Tampoco Venga Con el acompañante eh, Cae muy bien Aquí tenemos al chico del instituto ¿Te parece que es el humano Venga Ojo Espadazo ahí Venga Misión completada Qué chula está La playera Y ahí lo tenemos Por poner al chat Así que perfecto Venga Está de solo hablar Así que la pasamos ¿Veis? No hace falta ni luchar. Ok. Llegamos al 60. En el 61 tenemos un enemigo, ¿eh? Vale. Ojo aquí, ¿eh? Zang Zanguesu aparece. A ver... Tres minutos. Pues venga. Quitamos al chat. Que ya no nos sirve. Eh... Ahí Y me pongo otra vez a... Mirad ya cuántos tenemos, 200, ¿eh? Tengo 8 8 personas ahí mira este que me dieron extra este también, no sé qué hacer con él Aunque lo tengo linkeado consigo mismo, creo Vale No podría subir también, no sé A este el que nos falta Vale que Tenemos ahí alguno que otro, pero Este es de 5 estrellas, así que venga el gringo, aunque no me hace mucha gracia este, pero bueno Venga, ahí la damos Ok A ver si suben un poquillo más La damos de todo Aliados Buscamos aquí alguno de... Al máximo Ahí Venga Venga, vamos a ver. El chico aquí, ya con su espadón. ¿Cómo ¿Este quién es? Zanguesu, vale, vale. No tengo ni idea que quién es el Zanguesu, Pero bueno, zampa puto. Esta es tu espada. Creo que es el espíritu de la espada o algo. Pero mi espada es Zanguesu. Zanguesu, la espada que ha roto. Se rompió en dos por, por... Por tu oponente o algo así. Vamos a ver. Perdona mi inglés. Ok. Tu enemigo eres tú. ¿Vale? Vamos a ver. El chico blanco. Buena suerte. No joder, estamos ahí como un de este virtual un escenario virtual mira el lichigo blanco me ha dado me ha dado me ha dado ahí con el poder venga enséñamelo vale esto que va a despertar nuestro poder del chico o algo supongo Él es muy fuerte, Zangeshu. Entrénalo, bien, dice. <risa> y yeah, pues venga, Zangeshu este que no tiene ni, ni brazos ni nada. Ok. No Se sé quede la lluvia, que odia la, la lluvia. Venga, vamos a ver. Cuéntame, chigo. <risa> Cuatro segundos hemos tardado, ¿eh? No nos da nada. Bueno. Vale, aquí ya tenemos un... Un boss, ¿eh? Solo boss. A ver qué tal se nos da. No sé. Yo sigo con ello, ahí subiéndolo de nivel. Aunque puedo ponerme alguno más poderoso, pero... Pues venga. estamos ahí Ahí nuestro Will Vamos a echarle un vistacillo Al Will Otra vez que empachí De nivel 12 Este es muy fácil Morir rápido Ojo. Sí Ojo, me reviví otra vez Pero bueno, ¿cuántas de esas me ha Hombre Toma esa Estupendo Dos segundos, vamos a tardar Bien, ha subido el nivelito, así que fenómeno Ven Cosa, ¿no? Parece... Vale. A ver, Hanataro, Ganju... Con los bandidos estos... no le quitamos, ¿no? A, este. A ver, la ruquia... Sí, la ruquia se quita más. Mira, pues venga, continuamos con ruquia. Toma ahí, gema Del infinito. Venga, estos son fáciles, así que... Mira, la ruquia. Siente ahí. El poder espiritual. Venga, okay, pero pues venga. Ok, derrotar al boss. Tenemos un boss aquí en esta partida. Vamos a ver. Un poquito de ataque y vámonos. Va quitando tickets, pero bueno. Mira, aquí estamos solos, parece. poco a estos, ¿no? La de la pistolita. Vamos a ver la ruquia. Con la ayuda del otro Nos liquidamos rápido Mira, pues Estupendo 23 segundillos Ok Vamos a ir rápido a toda mecha Así que vamos. Lío. No sé si suben más, eh Tengo que mirarlo esto también lo tenemos que hacer: fusionar dos accesorios de nivel máximo. Vale, este parece que les quitamos más con la ruquia, así que. A ver si le doy y le se a escapar. O oh, toma, que no te escape. Está mola, ¿eh? Ahí con la daguita ¡Toma! ¡Toma! Está chula Un poco se le sabe Estupendo Vale, por pues ahora van subiendo, ¿eh? Yo creo que pueden subir al 100 o por ahí Creo que pueden subir Venga Esto del modo historia La pasamos rápido Y vamos Venga, aparte de dos, ahí ya estamos en meta, ¿eh? Son moraditos. Proteger a Rukia, Ganju De nuevo contra mayuca Kuchiki Ok, ha aparecido de... de repente la, la celda de... de la repetición o no sé qué. Bueno, vamos. Yo creo que podré con él, vamos. Estos son fáciles. No está tampoco Parece que no Pero bueno Vamos a poner a este también <ríe> Aunque menos poderoso Pero bueno Toma ahí Toma Un ahí Aquí está Yakuya. Se va a tomar unas copitas, este. ¡Míralo! Ahí en la disco. Está a ¡Qué gracioso! Bueno, pues ha caído el bayuca. Ya, ya hemos completado esta parte del normal. Del modo historia. no, bueno. No. Vale, no sé si habrá más pues. Sí, sí, tío Ya sería la parte 3, ¿vale? <laughs> ok No lo voy a hacer, de momento Ya sería la parte 3, del rescate, ¿vale? vale Hemos hecho la otra, la de la parte 2 Vale Yo creo que está bien por hoy Vamos a ver Aquí nos dan algo Vamos a revisar Mira lo que qué contentillo se pone eh, Pues ya lo hemos completado ¡Qué toconea eh, ya hemos completado. Todos los barijas. Presiona tu recompensa completa. Pues vamos. ¡Ojo! Ah, no sé cuál cogerme. ¡Ay, Zen! Think... Me escucha es muy poderoso, tío. Otro chico. Río. Que es del arquito, el Quincy. El Char. Este es potente, no tenemos ninguno. Y Origime, No sé cuál cogerme, chavales. ¿Qué me recomendáis? No tengo ni idea. Me apostaría por este, pero. Está. Uf, su, su espada inflige inmenso daño ¿eh? a todos los enemigos. Es de área. ¿eh? Este va muy bien. Vale. Tendría 312 de ataque. Y el chico, 377. Y este, 392. Ojo con este. ¿eh? No sé qué nada el Aizen, pero ojo. 3.30 3.95 Este también tiene bastante ataque Dice que inflige de Inmenso daño A un enemigo En un área Cercana a él O algo así O sea que ese no tiene de área mucho Este Uno y llame. Crea una barrera de escudo Ojo, que, que cura significativamente a, a todos los miembros del equipo. Eso estaría muy bien, ¿eh? <ríe> también recobra 20 estamina. Cada... ¿Cuál es área? Puede estar también. Muy bien esta, ¿eh? La origen para curar el equipo, no sé. Vamos... Vamos a dejar en pausa, vale Lo tenemos ahí, lo podemos recoger Y espero, vamos a José que, me, que me lo diga O al coro Que son los que mejor me aconsejan Hoy no están Así que Espero que vean el vídeo Venga, vamos al will Vamos a intentar hacer Aunque podría subir a estos también Y tal, pero bueno Ahora como podemos cambiar de equipo y tal a ver si tenemos aquí... Tengo aquí uno esperando. Venga. Reclamamos. Un sol ticket. Ok. Vale. Y ahora aquí los will quest Que no sé por qué siempre salgo ahí con el mismo. El Wheels Vamos a ver Se ha quedado aquí un poquito Ahora Este es el grupo que tengo, ¿vale? Me puse a este porque me salió aquí también el simbolito Ese que no sé qué significa por tres Creo que hace daño por tres, ¿eh? Y luego pues tengo estos dos Aquí me iba muy bien A ver, tenemos... No, no tengo, no tengo tickets, ¿vale? En cuatro horas y media No tengo tickets Así que no puedo hacerlo Vale, recompensa, no sé si tendremos alguno Míralo Capitán, daño por tres No, solo, se me ha ido Perdón, se me ha ido a Al internet Si este lo pongo aquí, tío A mí me va mejor y todo El, el grupo, ya lo probaremos A ver Como van, 4800 creo Vale, estos son nuestros personajes. Cristal no, no ha hecho mucho. El máximo 5.000. Y este también, 6.200.000. 6 Madre mía, el primero. Yo es tercero. A ver, Wizly de este. Aquí, 4.485, vamos. Con cuatro miembros y nivel 7, yo creo que vamos bien. No sé qué pensáis. Pero bueno. Estamos en la C todavía. <risa> Hasta que lleguemos a, a la S. Vale. Uh, estos están a tope, ¿eh? <risa> estos llevan aquí ya años aquí, como, como para cogerlo. Pero bueno. Y está en personal. 26.192 millones. Madre mía, tío. Se salen ya de.. Ahí. De los récords A las estadísticas Bueno, la hemos hecho un vistacillo al Will. Así que muy bien Hay que hacer muchos, muchos puntos <risa> Este como lo cambio, tío Siempre me sale este aquí No sé si puedo cambiarlo aquí o qué Vamos a ver Está aquí, pero yo digo de cambiar a este pago No lo puedo cambiar, ¿o qué? Ahí, como el Yushiro ¿Cómo lo cambio? Tiene todo ahí Todo potente, los links y todo Pero no me dice Hasta que 800 ¿eh? Más más 226. O sea, más 126 Poca broma, eh. Cero. Bueno. Ahí vamos. No sé si era aquí donde lo podía cambiar o algo, pero bueno. Aquí podíamos editar algo también, ¿no? No sé, ya veremos Nos welcome wow. Ok Vamos a ver Editamos A ver si puedo subir algo a esto Porque tengo también un montón de uno de estos A ver si Podemos subir, los tengo más cuatro Este está más uno Vamos a ver, si este necesitaba más Cuno. Ahí, pues le faltan orbes para que suba al 100. Mira, este le da bono. Que no lo tengo subido, pero no sé. O le damos 1 a tope. Venga, hay que darle por lo menos 12. Uno o un poquito menos, pero bueno. Diez. Vale, porque tenía ya un poquito de. De experiencia. Vamos a ver. Vale, ha subido al 100 Le damos aquí. Vale, está tope, lo que habría que subirle la, la experiencia. Este que no me gusta mucho, el Green Joe este, pero bueno. Vamos a ver. Quiero subir la de la pistolita. Aquí, Tazuki. Tiene muy poquito ataque, pero bueno, ya la subiremos y tal. La vida parece que tiene bastante. <coughs> Perdón, vamos a ver. Vamos a subir la de, de experiencia. A ver. Tenemos poco, ¿eh? <ríe> 69. 74. Y 100. Vale, la subimos aquí al 100. Ganamos 50 orbes. Muy bien. Eso nos interesa también. Le damos, le vuelve Ahí, ahí, ahí A seis estrellitas, chavales La despertamos ahí, ahí, ahí Despertada. Toma ahí? ¿Qué os parece el Ata Suki ahí a seis estrellas? Chavales Chicos y chicas Ahora hay que subirla a tope Eso es otra Pero bueno <ríe> ah, Vamos a ver Tanto lo está ahí muy bajo Ahora el 32 El ataque a ver. Hay que darle aquí el multipower Venga Tenemos materiales perdidos No, no Vamos a ver. Okay. Más multipower. Sí, tenemos esta, tengo 26 llaves. A ver cuántas llaves me pide: 4 y un montón de eso. Bueno, si queremos subirla. Pues tenemos que hacer esto. Ahora sería experiencia al 130. Vale, tenemos que darle más de esto. Y Sasuke no tenemos ninguna. Así que. Bueno, le daremos de esto. Cuno que tengo un montón. Pero como veis, sube muy poco. Vamos, prácticamente nada. Al menos voy gastando los cunos que tengo un montón. Joder, es que no, no sube nada, ¿eh? Uf. Venga, hombre, sube ya. Que estos dos no se los quiero dar. Eso pues si los subimos al 70, pues... Nos dan orbe ahí. Y los rojos estos los estoy guardando también para... Pa intentar subir algunos. Mira Y este lo tengo al 50. Pues... Me voy a tener que dar alguno de estos más. Total, se pueden conseguir. Fácil. Así que... Venga. Está al 150 Que puede subir Y está, hay que subirlo al 150 Al 100, 150 para darle otra vez Más experiencia y tal Venga, vamos a por el otro También le puedo dar aquí A Shuki, dispara su pistola de agua Que inflige inmenso daño A, a un enemigo a ver Yo a todos le estoy dando ataque Ataque básico Esto ahora mismo iría con Con Foku No lo sé, o el especial El Foku Ni idea Vale, bueno, pues le damos ataque básico y ya está Vale No sé si luego se le podrá cambiar o algo A ver Todavía no podemos Nos faltan pergaminos de esos que todavía no No tenemos Bueno, pues esta ya más o menos Ahí Ahora habrá que subirla a través de experiencia Madre mía A ver La Rukia que va bastante bien también ¿Qué hacemos con ella? Subirla de nivel Aquí tenemos muy poco Bueno Al menos subido al 100 Y nos da otros 50 orbes Eso está muy bien Vale Había que subir la experiencia también Aquí, el vuelve también Venga, y ya tenemos a 6 estrellitas Como la, como la de antes prácticamente Venga Despertada. Aquí tenemos a Rukia Ceresade de, del desierto Vale, de 6 estrellitas Maravilloso Estupendo Vamos a ver ahora A subirla, esto ya no va a ser tan estupendo Vale Seguimos gastando dinerito un que nos queda ya muy poco, ¿eh? Un millón trescientos nada más, ¿eh? Madre mía, cómo se nos baja aquí el dinerito. Vale, lo mismo habría que darle de esto, que no tenemos. Mira, este me da bonus. <risa> vale. Pero como me da una estrella, pues 2.500 que me da de experiencia. Yo le voy a dar todo esto Chiquitillo, que no los quiero para nada. Vale. Si no hable, bueno, puedo gastar de la otra Me este Lo guardaremos Y... Solo puedo darle de esto Vale, este me lo guardo Voy a dar 50 Para subir a 70 Y que me dé más orden Pues ya está, ya no, ya no puedo darle más Este qué no tiene el candado, tío Le chigo este el Toshiro. Bueno. Porque ese también lo estoy subiendo. Está ahí el 60. Ascendemos. Nos falta, ¿vale? Nos falta Norbe ahí. Para subir a la ruquia Pero bueno, al menos ya la tenemos ahí a 6 estrellitas, ¿vale? No sé, qué bien. Y puede subir al 135. Con Norbe. orbe. <ríe> no, 130. Sí, sí, ahora, ahora me la da dado. 135. Correcto. Eh, pues nada, tenemos 39 personajes Esto también se puede ampliar, ¿no? A ver Sí, tío Va a subir 5 personajes más Eso... Hay que mirarlo, ¿eh? <risa> vale, vale Pues muy bien Muy contento Nos bueno, faltaría este también <risa> Si es que nos vamos a tener para todo, Nos vamos a tener Faltaría este Tendría que subir ahora de experiencia Y es que para subir este Prefiero A ver Este Este Green Joe Acá lo tenemos que resucitar Venga, que ya es hora. Ella le toca. ¿Vale? Así que hay que empezar otra vez del principio. Venga, vamos allá. Muchas gracias. Muchas gracias por el like, campeón. Pelamos contra El sí, mismo no que ganarle Está así si recuperamos Ahí un poquito Cuidado Cuidado Bien, bien Hay un critical Estupendo Muchas gracias Campeón, ahí bueno, el Cine x 35 tv Resucitado, ¿qué os parece? El Green Joe también ahí resucitado. A las seis estrellas ahí está potente. Toda la energía que desprende. Así que fenómeno. Eh, ahora viene lo malo. <risa> Lo malo de esto, ¿eh? Del juego que Es que he gastado un montón aquí De materiales y de todo Y no para, ¿eh? De subir personajes Encima hay mil y pico personajes Que son la leche Bueno Ahí le damos el multipower Aquí nos faltaría de esto Me damos Aquí seis Seis llaves ¿eh? Del tirón No me lo pienso Porque si no, no me lo gasto y ya, ya he aprendido ahí todo Las nuevas Habilidades Así que ahora a ver los orbes Que no vamos a tener Tengo este de bonus, pero no lo quiero gastar Vale, y tendremos que ir a por personajes de él Para ascenderlo, vale No hay problema Se asciende y ya está En el raid Así que muy bien Yo creo que está muy bien por hoy el próximo pues tendremos que hacer Ray ahí a ver qué tal recogeremos también el nuevo personaje Pero yo creo que está muy bien, ¿eh? <ríe> Faltaría por subir este también Pero bueno Ahí poquito a poco Este lo podríamos cambiar y todo Por el otro Green Joe A ver Lo voy a cambiar Por este Ahí, ¿qué os parece? Me da igual, que esté linkeado por el y Ahí Lo tenemos ya, ¿vale? Para que suban de nivel los tres La misión de la Ruki ya ¿eh? pues subirá subir Muy bien, me imagino Vale, que ahora mismo no la tenemos Tenemos la del Junal y este Y la de la Noitora Pero bueno No sé qué os parece, chavales Si os ha gustado el vídeo de hoy Ya sabéis no se olvide darle al botón de like, que es gratis. Y ayudáis mucho al canal. Así que un saludito para todos, Peñita. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Cuidarse mucho todos. Bye.